Desde que llegó al poder, a todo el mundo le cayó simpático. Pero hubo algo como que desentonó un poco. Y es que cuando la pandemia, él no usaba mascarilla. Algo así parecido, a, medio así, medio raro, medio a la loquera de Donald Trump, que relajó el asunto del COVID cuando llegó a Estados Unidos. Pues López Obrador daba conferencia sin mascarilla y ahora resulta que López Obrador tiene el COVID y en México el COVID ha sido un desastre, ha dado golpe porque es tradición las sociedades siempre se han medido en función de los líderes hasta en la época primitiva antes de llegar los españoles la sociedad siempre tuvo o un brujo o alguien que le trazara la costumbre determinada forma de ser porque es parte de la dinámica de la realidad de lo que son las sociedades entonces cuando un presidente eh, te toma medidas como la que tomó López Obrador, un hombre que ha dado muestra de ser diferente a otro presidente de, lo que, de los corruptos que ha tenido México. Fue muy chocante cuando él eh, no usaba mascarilla, pero ahora tiene el COVID y ahora está preocupado para que se coloque rápidamente el asunto de la vacuna. O sea que si de López Obrador hay que decir algo, Andrés Manuel López Obrador, algo negativo hay que agregarle que tuvo un comportamiento no adecuado a lo que uno simpatiza por él, el presidente de México. Los resultados de Brasil, ¿cuáles han sido? Un desastre, porque el tal es el, el Bolsonaro, la vaina esa un presidente de lo nuevo, de las cosas que están llegando ahora a la política, que la humanidad está pasando por una crisis existencial de que los hombres que en otra época servían de ejemplo, seguían para seguirle, están llegando una serie de idiotas, de cosas, y el COVID ha dado a demostrar donde hay ese tipo de individuos. Brasil en, en el mismo Argentina, la misma situación de Chile, el caso de Estados Unidos siendo el país grande, pero con un loco. Entonces los resultados, cuando llegan las cosas raras, impuestos que deben ser colocados, gente pensante, gente con cierto eh, juicio, con la cabeza bien puesta, los resultados han sido un desastre. En China comunista, China socialista, con más de 70 años, con un poder disciplinario, con un poder que impone la disciplina, los resultados están ahí. Ahora hay una comisión en China que está en la ciudad de Juan, U -U -Hu donde supuestamente... Por primera vez, en una persona que comió murciélago, el murciélago que creo que le llama el murciélago del caballo, en ese murciélago es que han encontrado el virus y este es un animal que en, en, en Japón, en, en la ciudad de Juan, se acostumbra, eh, en China, perdón, en la ciudad de Juan, se acostumbra a comer. Por ejemplo, en China hay ciudades rarísimas. El año pasado, hace dos años, que tuvieron que prohibir eh, el vender comida de perro, o sea, comer perro. Pero son tantos los años que tienen comiendo perro, que el gobierno tuvo que establecer que solamente 15 días, tres días al año le permiten hacer la fiesta de los perros, de comer perros. O sea que China tiene vainas raras, ¿no? Y entre eso está que comen sopa de murciélago. Y hay un grupo de investigadores de varios países que lo que digan esa gente, yo voy a creer. Ya no está Donald Trump para decir que el coronavirus fue un invento de los chinos para hacerle daño a Estados Unidos. Ya ese loco no está. Vamos a ver qué respuesta nos traen los científicos sobre lo que está pasando. Cómo fue este fenómeno de, del coronavirus que surgió en China y China ahora es el país que mejor ha controlado el problema del coronavirus. Miren los españoles que llegaron a, a llegar ser de políticos medio live y los resultados de España fue un desastre también. Igual que el caso de Francia. Países que llegaban presidente con cabeza bien puesta. Pero esto se ha convertido que ahora cualquier cosa. Está lo que es volver otra vez, tener otra vez otro embajador en un país que todavía la ley no permite. Miren, ese embajador. Es el nuevo embajador que posiblemente está interino, pero ese, ese embajador, mirenlo aquí, Robert Thomas vino también con su esposo, un señor llamado Juan García. La prensa está investigando si es dominicano, o sea que el nuevo embajador trajo su esposo. Y este es un país que todavía no está permitido el asunto de pareja, hacer pareja matrimoniales, legalizadas. Pero él se casó en Estados Unidos, en un estado donde se permite casarse hombre con hombre. Y él, eh, bajo ese alegato, trae su marido, su esposo, Juan García, que no es el vecino mío. Ni es Juan, el hermano de Pastor, es un Juan García, americano, que es el esposo del nuevo embajador. Miren este caso. Así como yo le digo a ustedes, que se está dando un fenómeno que en puesto que se requieren gente con responsabilidad, con madurez, que se supone que el que llega a ese puesto, es porque tiene una serie de condiciones que no es común con el hombre con el rastrero cualquiera.